Buenas tardes, mi nombre es Andy García y esto es una autoentrevista para el congreso SEO on the Beach. ¿Cuál es el título de tu ponencia? El título de mi ponencia es Chip y Autorank, SEO por la cara. ¿Y de qué nos vas a hablar en tu ponencia? Voy a explicar cómo conseguir que tu web destaque sobre las demás añadiendo tu cara a su descripción en los resultados de búsqueda. Esto es lo que yo llamo SEO por la cara, y demostraré que basta poner un enlace para conseguirlo. La técnica se llama autorship. También especularé sobre el concepto de autor rank, pero no te daré las claves para aumentarlo, sino algo mucho más valioso. Por la puta cara, como el SEO. Y hasta ahí puedo leer. ¿Qué te parece ser la mejor ponencia del año sobre SEO? Bien, pues me parece justo y razonable, pero... Si lo anunciáis en la fiesta final, durante la, barra, eh, durante la barra libre, no me hago responsable de las consecuencias. Me lío por lo, por lo que estoy diciendo, que es mayormente de coña, ¿vale? <ríe> bueno, y, y ya por último, ¿qué opinas sobre Seon The Beach y del formato del Congreso? Pues opino que en realidad es una tapadera. Para sacar un montón de frikis de internet de sus respectivas cuevas para que les dé un poco el aire y puedan tomar el sol. Por cierto, aprovecho para recomendar incluir el factor solar de la crema solar como KPI a tener muy en cuenta. Eso es todo. Les habló Andy García, eh, especialista en diseño web SEO 2.0. Nos vemos en SEO on the beach. Bye bye.